Chau amigos, bienvenuti a este canal de Físimas Da Pablo, el giorno de hoy Voy a hacer un entrenamiento para las personas que no les piace correr Te voy a lanzar 5 ejercicios que nos van a ayudar a esmaltir y a meter tu cuerpo en forma Yo con estos ejercicios los voy a repetir una vez, te los voy a demostrar voy a hacer 45 segundos por un ejercicio Tú a casa lo puedes modificar puedes iniciar con 20 segundos o puedes aunque hacer 30 aunque 45 a que 1 minuto todo depende de tu capacidad física yo espero que estos ejercicios te sean los útiles prende el que te piache de più. no dimentiquemos que para meterse en forma una sana y correcta alimentación es fundamental dormir es bene ser positivo y ser constante y El gran poder de voluntad te ayudará a reunir tus objetivos. Ok, vamos a iniciar con un poquito de movilidad porque es importante movernos, enviarle una información a nuestro cuerpo que vamos a hacer la actividad física porque con la salud no se yoga. Ok, vamos a cambiar el cambio, cambia. cambio. Cambia. no, cuando un parque en un parco, parco. puede escuchar un poquito rumore, rumore de rumores, rumores de. De los bambinos que si sí son en jiri, pero va venir Tanto aprovechamos para, para estos eh, cinco ejercicios para ayudarse. Son ejercicios aeróbicos, aeróbicos, aeróbicos. Y que te ayudan a meterte en forma. En poco tiempo. Te lo repito una vuelta. Son como 6, 7 minutos. Ta, ta, ta, ta. El baleto, el balesto, el balesto. ta Ta, ta, ta. ta, ta, ta, ta. Ok, ok, me va a que tú guardes este este canal y te alines conmigo. Como he dicho prima, lo he impostado eh, los 5 ejercicios, 45 segundos de trabajo de, de, de con 15 segundos de recupero. Tú lo puedes modificar dependiendo tu capacidad física. Vamos a iniciar. Ok, vamos a iniciar, vamos a iniciar. Prepárate, prepárate, prepárate, prepárate, prepárate. prepárate. El primer ejercicio, el primer ejercicio. Guarda, suel dinocchio, suel dinocchio, suel dinocchio. Ta, ta, suel dinocchio. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Yo esto lo repito una vuelta, tú casa me lo fai. Due, tres, cuatro, cinco, seis, volta. Todo dependiendo tu, tu estado físico. Si estás iniciando... Puedes hacerlo de 20 segundos, 20, 20, 20. yo avanti lo farás de un minuto, aunque de 30 segundos. Tutto depende de tus condiciones físicas. Próximo ejercicio. Vamos a hacer el jumping ya. Si hay problema del ginocchio, solamente abre. Disaparece santo. salto, santo. Posición, va. Ta. Abro, ciudo. Abro, ciudo. Abro, ciudo. Abro, ciudo. Abro, ciudo. Abro, ciudo. Abro, ciudo. Abro, ciudo. Ah, Pablo, que es muy lento. Que lo volvió piu. fatigoso. el jumping ya, no hay problemas de ginocchio. Eh, sale, la, sale el batito cardíaco. amortigua la caduta próximo ejercicio Ginocchio avanti. un poquito de aeróbico, no? un poquito de aeróbico no te piache, corre, no? Avanti, vamos a hacer due, Uno, 1, 2, pa, cambio, uno, 2, vado dietro, un squad, vado avanti, Uno, 2, vado dietro, Escendo. paso avanti, Uno, 2, vado dietro, Escendo. paso avanti, Uno, 2, vado dietro, Escendo. paso avanti, 1, 2, dietro, Escendo. Paso adelante, 1, 2, vado dietro, descendo, 1, 2, vado dietro, descendo, paso adelante, 1, 2, dietro, nuevamente, 1, 2, vado, descendo, uh. ok, el próximo, el próximo, cual continúa, vamos a fare, squats eh, laterales, laterales, vamos a tirar brazo avante abro, echando, tra, ta echando, tra, ta tra, ta echando, brazo avante, ta tra, que el ginocchio no supere la punta del pie, vamos a palo piú. con ritmo ta ta ta, ta, ta. Da, da, da, da, da. Son cinco ejercicios que tú no puedes repetir en casa, en palestra. Si no hay el tiempo, no, no, el tiempo debe haberlo siempre, siempre. Por una buena salud, sí, gole. tiempo. Vamos a finir con el último ejercicio: el mountain climber o el escalatore. Lento. Puedes hacer de noche. Lento. De noche. Lento. Menos. lento, menos, lento, ah, ah, ah, ja, ja. ah, hayamos reajunto nuestros cinco ejercicios aspectos que estos ejercicios te puedan ser eh, útiles para mejorar. Eh, tu condición de fí física para esmaltir para diventar más bella físicamente la salud es belleza y la belleza es salud no te dimenticare de hacer un buen stretch de hidratarte y de ser siempre positivo de cuore Pablo